Esta es la historia de un hombre quien pasó el día explorando un bosque en el que nunca había estado antes. ...estaba anocheciendo y su sentido de orientación ya no funcionaba bien. Mientras seguía adentrándose más y más en aquel frío bosque... ...tras horas de andar vagando sin rumbo fijo... ...y ya con la noche encima... ...encontró una cabaña entre varios árboles. Cuando esto se convierte en su única opción se dirigió a la cabaña para ver si alguien podía ayudarlo Golpeó la puerta pero no hubo respuesta Estaba abierta ...así que decidió entrar. No había mucho adentro, solamente una cama... ...y sintiéndose cansado, pensó que lo mejor sería dormir... ...y si alguien venía, le explicaría su historia. Mientras intentaba dormir, notó muchas pinturas extrañas en el interior de la cabaña rostros deformados con ojos rojos y todos parecían estar mirándole sintiéndose incómodo trató de ignorarlos cerró los ojos y se durmió en la mañana el aventurero despertó aterrorizado al darse cuenta que no había pinturas en la cabaña Eran solo ventanas. Si el video te gustó, por favor regálame un like y compártelo. Eso me ayudaría mucho para poder seguir creando videos. La excelente ambientación musical pertenece a...